A todos y a todas. Una tarde más. Comenzamos en este espacio de revistas de En Tu Casa y En la Mía. Hoy entrevistamos a Daniel Luis Martínez, codirector del programa del Radio El Mundo Está Fuera. Y vamos a mandarle ahora mismo la invitación. Darme un segundo, que se mande. está en ello. ¿Cómo estás? ¿Qué, pues ¿qué tal sí? has pasado el confinamiento? Bueno, bien. Pues yo, yo estoy bien. Ya, bueno, con ha sido algo te duro. Te para todos, pero ya estáis a, a tope en el ayuntamiento. Bueno, bueno, ahí seguimos bueno, trabajando. Sí, en, en casa estamos un poco igual, o sea que <ríe> ya poco a poco que no haya un repunte. Bueno, pues no empezamos. Muy bien. Sí, muy bien, bien, yo veo bueno, que pues, estás por la pues, calle. Claro, en casa me he venido aquí a la calle, aprovechando que podemos salir ya, digo, joder, pues joder, me vengo aquí, que me dé el solecito eh, y nos acompañe el, el sonido de los pájaros. Sí, sí. Muy bien, pues te voy a hacer la un, primera pregunta, para que la me gente ya te conozca un poquito sea, a... <risas> Sabes que yo estoy acostumbrado a hacer preguntas en las entrevistas y que me las hagan a mí raro, pero bueno, sí, sí, vamos a ver qué tal queda <risas> no, te preguntes que, no te preocupes bueno, que la me gente me ya hacer, sabe tampoco, que eres todo tampoco, un reportero que... dicharachero bueno, pues cuéntanos por qué por qué decidiste bueno, estudiar pues, periodismo. Es un poco la necesidad de contar historias, de, de estar ahí donde donde está lo que pasa y, y bueno un poco. Esto me viene de pequeño. Yo, al principio, cuando era pequeño, Vanessa, mi primer trabajo, lo que yo quería hacer era huertero. Que ni siquiera decía hortelano, decía huertero, porque mi abuelo en el, en el pueblo tenía un huerto y yo quería ser huertero. Pero bueno, ya cuando fui entrando un poco, teniendo un poco de uso de razón. Tampoco es que lo tenga todo ahora, pero bueno, cuando fui teniéndolo eh, quise, tenía bastante claro que quería dedicarme al periodismo. Siempre me ha gustado mucho eh, la tele, la radio, eh, ponerme delante de una cámara y ver, siempre que había algún evento en el, en el colegio, alguna fiesta en Navidad o a fin de curso estaba yo ahí dispuesto a, a presentarlo. Y siempre, la verdad, que lo he tenido bastante claro. En bachillerato quise combinarlo con alguna otra carrera, me parecía que quizás periodismo solo lo, se podía quedar un poco escaso ¿no? por las salidas y tal sobre todo y bueno al final decidí estudiarlo con relaciones internacionales, no me arrepiento acabo ahora este año de, de estudiarlo y lo poco que conozco me parece una profesión apasionante que te permite conocer mucha gente hablar de muchos temas, es verdad que se nos dice mucho que, que no estamos especializados en nada ¿no? dice, se dice que el periodista eh, tiene un océano de conocimientos pero que ese océano tiene un centímetro de profundidad y es verdad pero también es verdad que es muy bonito y mola mucho, poder conocer diferentes temas, hablar con diferentes eh, personas, perfiles de, de personas, entrevistar a diferente gente, y, y eso me encanta, no hacer un directo desde la calle, esa, esa tensión ¿no? que tiene el directo, que, que estamos de, demostrando ahora, Vanessa, eso me gusta mucho. Uh -huh. <risa> muy bien. Bueno, el periodismo y la información juvenil, Sí, está ahí, ¿eh? Al final el periodismo es hablar sobre cosas que pasan, ¿no? Y, y la información juvenil. Sí, eh, ...diferentes ofertas de, de empleo, de ocio, concursos, becas... ...en el programa de radio de hecho que teníamos en El Mundo está fuera ...teníamos una sección dedicada a la, a la información juvenil... Uh -huh. y, ...y sí, sí, efectivamente el periodismo también puede servir... ...para, para difundir iniciativas como estas que hacéis. Ahora que has mencionado El Mundo está fuera ha sido codirector de ese programa... Sí, bueno, ...cuéntanos cómo surgió esa idea... ...yo no estuve desde el principio a principio... ...Jordi que, que sé que me estará viendo... ...o lo verá después en un ratito... Eh, ...fue realmente el creador de la idea... ...a él eh, sobre todo es a quien se lo debemos todo... ...a Jordi Calderón... ...pero es verdad que al final... ...a lo largo de las tres temporadas que estuvimos... ...fuimos más de 40 jóvenes ninguno con experiencia en la radio y ninguno con experiencia en el periodismo los que nos iniciamos en esta aventura pero bueno, el, el mundo está fuera surgió, lo hemos contado mil veces, a pesar de que yo no estaba, lo hemos contado mil veces en, en sitios eh, como una unión entre el club de debate y, y un curso que habían hecho Jordi Ángel de radio, en OMC Radio y quisieron un poco fusionar las dos ideas juntaron a gente de ese curso de radio y a gente del club de debate y, y quisieron pues eso hacer un programa de radio juvenil, tratar temas, eh, eso, temas, hacer entrevistas, tertulias, un poco con el fondo que, que había en ese club de debate. Eh, la experiencia fue creciendo desde algo completamente amateur hasta algo semiprofesional, porque empezamos emitiendo ahí en Chamberí, donde estáis vosotros, y eh, que vamos, en una sala absolutamente normal y nada acondicionada para grabar un programa de radio, pero bueno, evidentemente eran los medios que teníamos. Luego ya pasamos a un estudio eh, un poco más acondicionado y luego ya la tercera temporada que emitimos en, en M21 Radio, en la cadena del ayuntamiento, que, que, que implantó Carmena cuando estaba, eh, pues ahí estuvimos emitiendo una temporada y media más o menos y eso fue el el sumum, ¿no?, de, de a donde queríamos llegar. Desde el principio teníamos claro que queríamos llegar a poder emitir en FM y, y poder grabar en un estudio profesional. Y bueno, pues esos dos objetivos se consiguieron y aparte, sobre todo, lo que aprendimos de radio, a nivel personal también, la gente a la que conocimos, nos lo pasamos fenomenal. Es una etapa que, bueno, pues ya es verdad que está cerrada por circunstancias de la vida, personales también, pero la posibilidad de que a raíz de eso surjan otros proyectos, pues sí que está ahí, y desde luego es una experiencia que, que me ha hecho a mí aprender un montón y de la que yo estoy súper agradecido. Además, con Ángel, también la... nos ir a grabar los sábados por la mañana fue una experiencia para todos brutal. Uh -huh. Gracias al programa, has conocido sí, a mucha gente sí. conocida, muy conocida sí, en, en España. Era, y muy pintoresca grandes... también ¿cuál ha sido el que más, el que más te ha sorprendido millones, ¿no? del programa, esas entrevistas a famosos que hacíamos eh... Me sorprendieron y me hicieron ilusión muchas. La que más sin duda, yo siempre lo digo, la de Ramón García, el mítico presentador del Gran Prix de las Campanadas, porque para mí siempre, siempre desde pequeño ha sido mi gran ídolo. O sea, yo siempre me he fijado en, en los presentadores de televisión cuando era pequeño y, y Ramón García eh, para mí era absolutamente top. Esa entrevista, como él trabajaba en Castilla-La Mancha por aquel entonces, eh, la tuvimos que hacer por teléfono, me habría encantado conocerla en persona. Pero bueno, aún así fue súper amable conmigo, ya le transmití yo toda esa pasión y esa admiración que tengo hacia él y bueno, es la verdad que súper agradecido y, y bueno, la verdad que sí que estuvimos recordando la época del Grand Prix y tal y me gustó mucho, pero bueno, hemos entrevistado a gente a gente muy guay, entrevistamos a Pedro Duque, el astronauta, a Gata Ruiz de la Prada, Silvia Abril, a Carlos Sobera, a Luis Piedraíta, Alvira Lindo, eh, a Rosa María Calaf, la verdad que un montón de gente que de perfiles muy variados y a la que yo, pues, a tan joven o nosotros tan jóvenes no habríamos tenido nunca la, la ocasión de acceder, ¿no?, si no llega a ser por esto y, y joder, pues que venga a, a tu estudio eso, Elvira Lindo Alfredo Relaño, el director de la LASA por ahí, en ese momento, pues, pues son cosas que, que son experiencias que evidentemente de otra manera, pues, habrían sido imposibles uh -huh. Y bueno, el año pasado... Eh, eh, sí, conseguisteis pues, un premio muy merecido de radio y televisión en la categoría de sí. excelencia sí. educativa eso bueno, pues para los este premio recompensa los tres años de trabajo que habíamos hecho en radio porque fue un trabajo muy sacrificado en el que a veces no nos vimos del todo reconocidos por por ciertas personas tampoco recibimos ninguna ningún beneficio económico evidentemente no era nuestro objetivo pero bueno no lo recibimos y quizás esa ese gran reconocimiento que tuvimos ya después de haber acabado las tres temporadas fue el, el premio este a joven talento ¿no? de los premios radio televisión y también fue una gran experiencia porque conocimos, estuvimos con, con Luis del Olmo, con eh, Parada, con Cristian Gálvez, con eh, esta Lucrecia, la de los Lunis y bueno, pues fue sobre todo un impulso para seguir y una señal de que habíamos hecho las cosas bien, de que pese a que no teníamos apenas experiencia ni, ni formación, pues habíamos hecho un, un gran trabajo con el esfuerzo de todos y Fue un impulso para, para seguir, para futuros proyectos, eh, a mí ahora también pues me ha permitido entrar en, en la cadena SER, o sea que evidentemente a nivel de currículum también es importante y sobre todo eso, el, el reconocimiento después de toda esa trayectoria a, a algo con lo que nos lo habíamos pasado muy bien. También tuvisteis la oportunidad de participar en el primer Encuentro Nacional de Corresponsales Juveniles en Murcia, y de eso hace ya unos, sí. unos dos añitos. Sí, esto es todo fue la experiencia? De lo del programa de radio, ¿no? que nos ha ido llegando. Sí, efectivamente, tuvimos hace ya dos veranos. Además, justo creo que por estas fechas, a mediados de junio, eh, fuimos a Murcia cuatro miembros del equipo a un poco a exponer sí. delante de otros grupos de jóvenes el trabajo que habíamos hecho, la iniciativa que habíamos puesto en marcha, y fue una pasada. El poder ir juntos, eh, pues viniste tú, que te voy a contar, ¿no? a, a quien nos está viendo, pero el, el conocer a, a chavales de todas, de todas partes de España, y sí, claro, pues también es otra forma, por supuesto, esta vez desde el Ayuntamiento de Madrid, de reconocer el trabajo que habíamos hecho y, y también de conocer otros otros proyectos que, que se habían hecho en otros puntos de España. Eh, has comentado antes que en el programa de radio tenéis una sección de información juvenil, que por eso sí. fuisteis a Murcia como corresponsales juveniles. Eh, Tú que has sido corresponsal juvenil y que sigue sí, de forma muy informal ahora, este, ¿Qué le dirías a todos estos jóvenes que sí, sí. nos están escuchando ahora para que se animen a colaborar seguimos en chupar este chupar tipo de con proyectos? Esa. Ahí con el, con el departamento. <risa> pues sobre todo con el tema de la información juvenil, lo decíamos durante el tiempo que metimos el programa y ahora lo seguimos pensando. Hay muchísimas posibilidades que ofrece el Ayuntamiento de Madrid, al ser un ayuntamiento tan grande, para los jóvenes eh, a nivel de recursos, eh, en caso de tener que tengan algún problema, psicológicos... Eh, para independizarse incluso, pero también de ocio, de becas, de trabajo... Y, y el problema no es que no los haya, sino que no se conocen entonces, pues bueno, pues nosotros sí que con el programa quisimos poner nuestro granito de arena en, en difundir no creamos nada nuevo, sino que simplemente difundimos eh, ese trabajo que ya se hacía y lo que recomendaría a cualquier joven madrileño es que se meta en la página web del, de Madrid Juventud o del Ayuntamiento de Madrid y que profundice un poco que bucee un poco, porque realmente la, la cantidad de recursos que hay, evidentemente como digo, al ser un ayuntamiento tan grande, pues son infinitos. O sea que yo descubrí una serie de cosas, mismamente yo hice un curso de reportero de televisión hace tres años por el departamento, y que de otra manera, pues, pues evidentemente no habría conocido. Muy bien. Y ahora dime, si ¿sí podrías ir a hacer con un personaje histórico con, un personaje ¿con qué histórico? dirías ya que ya que ya haya pasado no jo, esta es difícil ¿eh? pues quizás claro quizás te diría hombre a priori muchos pero quizás Cristóbal Colón no por ahora que encima está como otra vez el, el debate ese de si fue un descubridor o fue un racista que, que fue allí a, a someter a todos los Y a convertir en esclavos a, a todos los los habitantes los indígenas de, de las Américas eh, quizás eso tuvo que ser brutal para, para el ser humano europeo Para los habitantes de Europa Descubrir que de, de, después del fin del mundo Había algo más y, y esa sensación de decir Vemos tierra ¿Qué habrá allí? ¿Cómo será? ¿A quién nos encontraremos? Eso tuvo que ser eh, súper emocionante eh, A nivel de, de la humanidad eh, Por eso quizás me quedaría con Cristóbal Colón también con, con Yuri Gagarin, ¿no? la, la primera persona en viajar al espacio, pues otra otro paso a nivel de, de especie humana eh, brutal y que, que creo que habría sido todo único ¿no? para aprender de... De eso, porque insisto, creo que junto con el descubrimiento de América, el, el haber, el, el hecho de que el, el ser humano haya salido del espacio exterior, pues han sido de los avances más grandes ¿no? que ha hecho que ha hecho el ser humano y, y quizás por eso diría esos dos. Mm. Muy bien, Y cuéntanos Nani, ¿qué es aquello que no soportas de los demás? Pues no, no soporto, eh, a nivel, por ejemplo, laboral, un poco más profesional, no soporto que, que la gente que esté a mi alrededor y que trabaje conmigo no del 100%, ¿no? Porque creo que yo lo doy y, y creo que si tú te comprometes a algo tienes que hacerlo y no me gusta nada cuando hay algunos que tratan de descaquearse de o que no si, simplemente no cumplen con, con eso que han prometido, ¿no? Pero... También que, que la, la mentira, eh, que se mienta, pues eso, a un periodista, ¿no? pues Pues sí que nos, nos duele mucho la impuntualidad, tampoco me gusta, ¿no? Que la gente sea impuntual. Pero bueno, ese, eso diría, sobre todo diría la, la falta de compromiso. Uh -huh. eh, ¿qué es lo que más ganas tiene? hacer ahora cuando llegue la tan ansiada normalidad? Vamos a entrar en una normalidad, una normalidad ahí algo rara, con alguna restricción, pero sí, cuando la, llegue la, ya la, la normalidad tan ansiada ¿sí? ¿qué vas a hacer? Hombre, ya después de haber hecho de haber podido salir a la calle, ver a amigos, ver a la familia, tomarme algo en un bar, que es un poco, ¿no? Tomarnos una cerveza en un bar es como el, el eso idílico que todos queríamos hacer ahora, ya que hemos podido hacer todas esas cosas, quizás ver a la familia que vive fuera de Madrid y ...y viajar, a mí me encanta viajar... Eh... El, el, uh -huh. el dinero que tengo y el tiempo que tengo lo invierto prácticamente en eso y, y eso pues evidentemente hace que no viajo desde Navidad y me gustaría ahora en verano. Tampoco sé si tendré oh, mucha opción por, por tema de trabajo, pero sin duda en cuanto pueda me escaparé, aunque sea un par de días o tres, al norte, a la playa, donde sea, no sé si a fuera de España, ojalá, pero bueno, que, que se pueda hacer pronto y sobre todo que no haya una una segunda ola, que no haya un segundo repunte, porque creo que a todos los niveles, eh, psicológico y económico, sería, sería mortal. Bueno, yo no sé si habrá algún rebrote o no, son octubre, por ahí, no sabremos. Esperemos que la gente sea consciente, y sí. que se proteja y se cuide. Y ya para... Te... Eh, ¿Por qué crees que joven debería tener un informador o una informadora juvenil en su vida? Eh, quizás porque es una persona, el informador, ju el informador juvenil, que da sin pedir nada a cambio. Eh, tenemos, como he dicho antes, la suerte de, en el Ayuntamiento de Madrid contar con profesionales como vosotros, que estáis ahí para un poco lo que necesitamos, eh, por cuestiones legales, cuestiones, eh, son problemas un poco familiares, personales, y, y es un apoyo, al final saber que están ahí, eh, no todo el mundo lo necesitará o no todo el mundo lo, lo, lo requerirá en, en todas las situaciones de su vida, pero... Sí que conozco personas que han utilizado, han empleado recursos del Ayuntamiento, ¿no?, del Departamento de Juventud y que han no salido adelante tampoco, pero bueno, que sí que les ha servido de apoyo y de pilar gracias a, a la labor de, de vosotros, a vuestra labor, y, y realmente creo que en caso de necesidad es, es muy útil la labor que hacéis, o sea que… También desde aquí daros las gracias, porque como comentaba, eh, vuestra labor se ve poco, se conoce poco y se difunde poco, y para los que como yo hemos tenido la oportunidad de, de conocerla un poco más, eh, yendo allí al, a los centros juveniles, en mi caso difundiéndola en el programa de radio, pues ha sido una suerte conoceros y, y a todos los que vayan a escuchar esto, decirles que están ahí y que pueden contar con vosotros para casi todo lo que necesiten. Muy bien, pues ya hemos eh, acabado nuestra entrevista, te damos muchas gracias por haber reservado este tiempito para estar con nosotros, sabemos bueno, que es no una tarde muy veo. complicada para ti, te lo agradecemos lo único, enormemente. La verdad que ya había hecho planes y cuando me he querido acordar que a las seis íbamos a hablar, digo, Joder, pues pues a ver si lo podemos adelantar, pero bueno, eso que de eso se trata. Sí, pero bueno, eran Estoy para planes importantes. Yo el viernes tendré cortadas eh, a Cero, para que salga todo muy bien y, y ya nos veremos cuando podamos, Vanessa. Muy bien, pues muchas gracias, Dani, y nos vemos a, a todos vosotros y vosotras el próximo miércoles en una nueva hola, entrevista hola, de en tu casa y la mía. Un abrazo, chicos.